Al buscar el cirujano plástico adecuado, ten en cuenta estos consejos importantes. Estás tomando una decisión tan importante con grandes implicaciones, así que busca a un profesional de tu entera confianza. También considera que no todas las clínicas cuentan con los mismos estándares, pero aún así las cirugías deben ser de calidad y deben demostrar que cuentan con los certificados médicos necesarios. Los siguientes tres vitales tips te ayudarán a encontrar al cirujano indicado. 1. El cirujano debe mostrarte las opciones que tienes y guiarte para que elijas el tratamiento más adecuado para ti. 2. Si sientes que tu cirujano te presiona para tomar una decisión pronto, ¡cuidado! Un cirujano confiable no intentará apresurarte en una decisión tan importante. 3. Pregunta si tiene testimoniales en línea o buenas referencias a las que puedas acceder. Hay tantas cosas que debes saber antes de elegir al cirujano correcto. La información que te ofrecemos podría ahorrarte tiempo y dinero. Solo visita nuestro sitio web o llámanos ahora.